...esa ciudad que queremos, ¿no? Más cohesionada, más justa, más democrática, más libre y más sostenible. ¿no? Así a grosso modo, digamos, pero serían las estrategias principales. ¿No? Sí, ahora... Eh, gracias Ada, por el entusiasmo y por la exposición brillante. Eh, esto de la frase de no es una época en argentina, no es una época de cambio sino un cambio de época. Esto es una frase bergoliana también, de Bergolio, que está en boca de todos. Eh, hay un elemento que, que me voy centrar en la pregunta, que es eh, una cosa que me eh, he el segund... gobierno. Que consideráis, con la teva homóloga del país del costat, ¿no? a Madrid, eh, amb un, un esforç de laicismo, que no laicidad, han potser eh, desbancar rápidamente y en seguida prioritariamente todo lo que sigue manifestación de tradiciones ya establertes, catòliques sobretot, ¿no? eh, cosa que no pasa en Francia, bueno, va dir que que més a que ja que ir a a misa, o la Merkel va a juntar mal el Cameron, va a decir que su país es un país amb una identidad cristiana clara, etc. Eso está en las redes sociales Hay ah, Entonces, este eh, esfuerzo de laicismo que se plasma, por ejemplo, immediatament inmediatamente de la agenda de la que somos todos, Uh, la fiesta de Barcelona, que es la Marseille, porque es católica, básicamente, uh, mientras que ya una. La fiesta no l'entra tapas, entra la No, no, no, de la gent, de la, la missa agenda, del programa. la gent, de la gent, eh? sí. O por ejemplo, al al que tens al pati de casa, davant de l'ajuntament, pues que estrecha la el el importante més important, que és la cena, de la nativitat, prescindint de si soy católico o no, eh, que això no entraria en aquel tema, no? Eh, llavors eh, preguntarte si hi ha uns para Implementar un laicismo, más que una laicidad que es sana, la laicidad, también digo Manuel Valls, que es catalán. ¿no? Eh, pero hay también un, un intento justamente a los nuevos catalanes, que fundamentalmente los que interesan son los musulmanes, claro. Eh, porque son. Sí, acabo ya. Allá vamos a. Puede el gobierno acosta Costa, una comunidad religiosa como la musulmana, que de trabajar en España, entre ya el BOE, que tienen derecho a la formación religiosa confesional, a los colegios públicos. Uh, Tal yupal si em que ya me llega, pero siempre porque si escuchas a mi casa, yo quiero que te comentes. Gracias. A ver, ahora, bueno, somos temas en realidad diferentes, ¿no? Que algunos tocan, otros no tan. Eh, que, que en el Pasebra yo no tengo una consigna de laicismo, que el Pasebra forma parte de la tradición eh, nadalenca y y seguimos eh, los procedimientos habituales, ¿no? En, en, en aquest caso, a través del ICUB, del Instituto de Cultura, que hace pues, una serie de procedimientos para decidir las diferentes actividades que se fan y cada año es diferente y cada año genera polémica, per ser, no quería que arribes sin nosotros, porque yo recordi que el Pasebra, la Pasebra, siempre agradat a uns i a altres no els ha agradat y no? bueno, forma parte de la tradición y la polémica que puede generar el Passeo no hem tingut cap polémica. de generar ninguna de, de polémica evidentemente eh, em sembla que la pluralidad religiosa es un valor también de la ciudad no? la pluralidad cultural y la, la pluralidad religiosa también y por lo tanto no tenim res en contra de cap religión eh, el que pasa es que sí que efectivamente desde un punto de vista doncs, eh, de la confesionalidad de no? que, las instituciones democráticas que ve de les en la propia Constitución y desde una vocación eh, efectivamente laicista, simplemente pensemos que se han de las cosas y que tothom pugui participar en todos los rituales que consideri pertinentes y que es y que todas las religiones puedan tener sus países de culto ¿no? y, y que es puedan expresar, pero que formen parte de, de ámbito privado y aunque es el público institucional, pues de a la de confesional. Simplemente eso, y por eso pues, no es va a diguem-ne, res en contra de cap missa ni la de la Mercè ni cap altra, pero simplemente es va treure l'assistència asistencia oficial como gobierno, como institución eh, no temes, es no? és, és el que ya ja vemos expresado en su momento y efectivamente creemos en el, creiem, creiem el laicismo en la confesionalidad de las instituciones pero también creemos que la pluralidad religiosa es una riqueza de la ciudad y el espai, els sus espacios de culto y la libertad para expresarse y practicarse todas las religiones, evidentemente igual que todas las culturas y las lenguas porque es una riqueza de la ciudad, Insiste yo. pregunta y una otra no Un ni había dos de acuerdo